Hola, vamos a proceder a realizar el sorteo del concurso de abril. En este concurso tenemos dos premios. Una caja de papel teco, tipo perla, tamaño A4, gentileza de LFP Consulting y un cupón de 15 euros para poder canjear o gastar en mi tienda online. En la tienda podrás encontrar cursos servicios, acciones de Photoshop, presets de Lightroom, etc. Vamos a empezar con el sorteo. Hasta finales del mes de abril contamos con 959 suscriptores. Vamos a ver a quién le toca cada premio. Realizaremos dos sorteos, uno para el papel, para la caja de papel y otro para el cupón de descuento en la tienda. Empezamos con el primer ganador, el que le va a tocar en la caja de papel. Ponemos los 959 suscriptores. Y el primer premio pertenece al número 702. Vamos a buscar el siguiente ganador. Es el número 123. Vamos a ver a quién pertenece cada número. El premio de la caja de papel teco es para el número 702 Susana Sanz, felicidades Susana y el ganador del cupón de descuento en la tienda el número 123 es para Apenafiel gracias, eh, felicidades a los dos y gracias a todos por participar